Continuamos en Avia, ya la Televisión hablando directamente desde Buenos Aires con Oscar Laborde, el vicepresidente del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, sobre la comisión que se ha creado para investigar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia. Eh, le decía, señor Laborde, que eh, la semana pasada tuvimos oportunidad de entrevistar aquí en Avia, ya la Televisión al expresidente Morales le preguntaba que una vez que se articula el golpe salieron a buscarlo para matarlo eh, y le preguntaba eh, cómo había vivido esos momentos y él lo pone de una manera muy clara y dice eh, tenía dos opciones, o el cementerio o Estados Unidos. Se sabe o se pudo eh, anticipar si cuando él dice Estados Unidos, me imagino que no se refería que iría de turista a Miami a juntarse con todos los... El, el, el exilio cubano y venezolano. No, evidentemente ha habido una persecución cruel, cruel para con Morales, ¿no? Porque luego que él renuncia, este, en primer lugar es que hay que recordar, es que la OEA pide que haya una segunda vuelta, se acepta que haya una segunda vuelta, ya se pide la renuncia. Él... Entiendo yo, por lo que he hablado con el ex presidente Morales, pensando en su vida, en la de sus compañeros y también en el pueblo. ¿no? Muchas veces eso, los dirigentes populares, en el caso de Argentina pasó con Juan Domingo Perón, eligen retirarse para no provocar una resistencia desigual que lleve a un baño de sangre. Ahora, cuando él decide retirarse, ahí se ve la crueldad, porque en el caso de Argentina... Alberto Fernández era presidente electo. Todavía no había asumido, pero era presidente electo. Él le solicita al presidente que terminaba su mandato, Mauricio Macri, que le den asilo. Asilo, un hombre que está saliendo del país después de ser destituido. Él se lo niega. Pero además de eso, llega tanto a la cosa que el avión de México, el avión del gobierno mexicano que va a buscarlo, debería pasar por el espacio aéreo de Perú. Y el gobierno de Macri... Jorge, solicita al embajador argentino que tramite para que el gobierno del Perú no le autorice a usar el espacio a él. Ese fue el tipo de persecución, insisto, cruel. Donde, ¿qué se pretendía? El hombre ya estaba retirándose, se había logrado el objetivo de desplazar al gobierno. ¿sí? Objetivo que evidentemente era muy, muy importante. ¿no? Así que nosotros lo vimos con, desde Argentina con, ese, con esa terrible preocupación. Que en esas horas y podía haber sido asesinado, él o sus colaboradores, recordamos que hay testimonios de muchos casos de, de ministro Uncán, se han solicitado la renuncia con una pistola en la cabeza. Ahora, después de renunciar, se lo seguía persiguiendo, no se lo seguía persiguiendo, no lo acepta el gobierno, rompiendo la tradición histórica de Argentina de dar asilo y de una tradición que tiene Argentina de haber recibido asilo en muchísimos países, en esta tumultuosa historia que hemos tenido. ¿no? Así que eso es lo que me parece. Había una persecución y había una crueldad específica contra Evo Morales. El presidente Evo Morales también aclara un detalle, y es su, su experiencia. Él dice, el peor pecado que cometí fue institucionalizar... La industrialización del litio. Eh, Bolivia, dice Morales, eh, podría ser una potencia mundial porque tiene las mayores reservas de litio del planeta. Él se mete a hacer la industrialización. Le dan el golpe de estado un domingo, el lunes por la mañana, en la bolsa de Nueva York. La compañía de automóviles eléctricos Tesla, que utiliza baterías de litio y que es líder en ese lado, las acciones se disparan de una manera realmente... Eh, muy, muy estrepitosa, es decir, se gana muchísimo más dinero. Eh, en definitiva, para Evo Morales, eh, lo sacan, no tiene nada que ver con la elección, no tiene nada que ver con un fraude que jamás existió, sino que eh, se metió con los peces gordos. Pero la pregunta que le hago ahora al señor Laborde es... Usted preside esta comisión para, por la democracia dentro del Parlacén, esta investigación. Y tenemos a un presidente de Brasil con el apodo de el Trump de los trópicos, ultraderechista. Tenemos todavía en Paraguay eh, resabios o resaca de un golpe de Estado que también lo habían dado al expresidente. Estamos hablando también de Uruguay, en donde el nuevo presidente del de país, estamos hablando de la calle Pou, tuvo como invitados de honor al subir a la ceremonia de Asunción del Mando, sus invitados de honor fueron Piñera, Duque, Bolsonaro y Macri. Y se monta en cada una de las declaraciones en contra de todo lo que pueda ser eh, interpretado como eh, no neoliberal. ¿Qué posibilidades tiene usted de que tener el interés y la colaboración de otros miembros dentro del Parlasur de aclarar algo que, por lo menos, se puede sospechar que estos países también miembros del Mercosur son o cómplices o miraron para el otro lado? Bueno, en primer lugar, la, es, es así la realidad que ustedes escriben. Yo le sumaría también que eh, esa realidad convive con los pueblos que luchan, ¿no? Ahí. Si uno tuviera que elegir un solo elemento en América Latina, no es el avance de los conservadores, tampoco es el avance de los, de los gobiernos populares, yo podría decir que se recuperó por suerte los sectores populares en los gobiernos de Bolivia, este, este domingo está produciéndose la asunción de Pedro Castillo, es posible que Lula sea el presidente de Brasil entre los pocos, en fin, hay, una, hay una disputa, hay una, una lucha. En el Parla Sur, más allá de que conviven, como decía el comienzo, diferentes cuestiones, posiciones políticas, queremos defender la democracia. En eso sí, hay, este, efectivamente hay, una, hay un consenso. Nuestra tarea en la Comisión es aportar pruebas. Esas pruebas, haciendo la pública, más allá de lo que finalmente nos el sur Parla Sur, colaboran. Porque son pruebas fundamentadas, son pruebas que nosotros podemos demostrar cada uno, de los elementos que estamos aportando. ¿no? Bueno, después este, los representantes parlamentarios que responden a diferentes gobier gobiernos sabrán qué hacer. Pero también este parlamento, con la conclusión que usted describía, porque determinó que lo sucedido en Bolivia fue un golpe de Estado, compuesto por los mismos elementos que usted dice, ¿no? por, una, por sectores de brasileños que están cercanos a Bolsonaro, por sectores que estaban cercanos a Cártes en aquel momento y ahora a Abdonites, pero con este tema de Bolivia hubo un consenso de los parlamentarios que somos finalmente elegidos por el pueblo, sea nuestra orientación política, que muchas veces es muy diferente y hasta antagónica, pero hay como esa regla de eh, hay que respetar lo que vota el pueblo. Así que yo soy optimista, por ahora la tarea es acumular, es juntar, es recaudar datos, hacerlos públicos, porque no se trata de decir nosotros no vamos a jugar, lo que vamos a hacer nosotros es delegar a la diferente justicia, yo lo estoy haciendo con la justicia boliviana, estuve presente hace dos semanas con el presidente Luis Arce en este sentido, y lo voy a acercar a la justicia argentina, porque esto finalmente va a ser interesante que diga la justicia boliviana y la justicia argentina de lo que estamos planteando. ¿Cuánto podría llevar eh, terminar la investigación? Es difícil saberlo porque, como le digo, aparecen datos nuevos cada vez. ¿Cómo decir? Cuando apareció la primera carta del jefe de la Fuerza Aérea, el embajador argentino, bueno, era el comienzo de algo que se suponía, pero no había ninguno elementos. En el transcurrir de ese mes, que pasó un poco menos de la presentación de la carta del jefe de la Fuerza Aérea, sucedieron un montón de cosas que complejizaron, pero a su vez dieron la idea de que había una colaboración. Así que es difícil saberlo porque todavía no sabemos la cantidad de datos que encontraremos y de países que están involucrados. ¿Pero antes de fin de año, por ejemplo? Sí, sí, seguramente, seguramente. Igual esto, lo interesante es que va a ir dando este, datos parciales, ¿no? Es decir, donde la, la, la, la propia digamos, población va a interpretar, si son datos ciertos, respaldados, la veracidad, no seguramente antes de fin de año. Hay una interpretación de Fernando Buenavad, como filósofo y eh, comunicólogo, de que existe eh, un, un plan cóndor mediático en que ocurre no solamente América Latina, sino también, por ejemplo, está el tema de España, y él dice los grandes grupos hegemónicos de los medios. Eh, actúan articuladamente, entonces menciona el Grupo eh, Clarín de la Argentina, con O Globo en Brasil, con el comercio en Perú, con el Grupo Prisa en España. Dado que eso está siendo denunciado, usted, al tratar de ir publicando en estos, básicamente son los grandes medios hegemónicos de la Argentina, el avance de esta investigación, ¿encontrará espacio, tendrá plataforma o simplemente tirarán la pelota al álbum? No, que, la, que los grandes medios hegemónicos son este, socios, cómplices o fantotum de los de la derecha, yo ya estoy convencido, yo ya de medios no espero nada. Porque no son medios de comunicación, son grupos económicos con intereses concretos de un modelo de país que por lo menos es totalmente antagónico con el mío. Buscaré la forma de difundirlo de la manera más este, co colectiva posible en las redes, daremos explicaciones donde nos escuchen. Yo de estos medios hegemónicos que ustedes enumeran y los otros que son sus pares en esta plena América Latina, yo no espero nada, ya o sea, sé positivamente que en la lucha que yo voy a dar por el, interés de, por el interés de mi pueblo, no solamente no voy a contar con el aporte, sino que los voy a tener del lado de enfrente. Y en definitiva, si tuviera que resumir entonces, eh, señor Laborde, eh, eh, su nivel de, de optimismo, ¿qué es lo que sería lo que usted más desearía que esto terminara y cómo? Que conozca el pueblo, que la gente lo sepa y seguramente va a haber condenas, Estoy seguro que la justicia argentina, que ver a qué grado de responsabilidad se llega, va a haber condenas. Ya hay algunos testimonios que están dando, algunos involucrados, digamos, este, de lo que participaron. La justicia boliviana entiendo que también va a encontrar responsabilidades. Eso es lo que haga la justicia. Y después nuestra responsabilidad sea que el pueblo sepa, digamos, la, tenga la mayor cantidad de información posible. Ese es el objetivo que, que me doy y estoy seguro que se va a lograr. Señor Oscar Laborde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias Jorge y una, un gusto haber estado en este momento con ustedes.